Para aprender los números de oxidación en la tabla periódica, lo primero que vamos a ver es eh, que los elementos que tienen números de oxidación negativos son los que están en esta zona de aquí. Vamos a quitar aquellos que tengan números de oxidación positivos de esa zona, pues el aluminio no tiene negativo, ni el galio, el indio, el talio, ni el germanio, estaño, plomo, ni el bismuto, ni el polonio. Así que el resto de los que no están en amarillo son los que tienen números de oxidación negativos. Siguiente, números de oxidación negativos. Pues el flúor tiene menos 1, el oxígeno menos 2, el nitrógeno menos 3 y luego el carbono tiene menos 4 y el boro otra vez vuelve a tener menos 3. Así que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 3. El oxígeno es especial y además de menos 2 también actúa con menos 1. Y el hidrógeno también es especial y tiene número de oxidación menos 1. Ahora los números de oxidación positivos. Pues como números de oxidación positivos, los de los metales de transición hay que aprendérselos tal cual. Hay algún truquillo, pues el, por ejemplo, hierro, cobalto y níquel tienen todos más dos y más tres... De estos hablaremos luego, pero básicamente hay que aprendérselos. Después, números de oxidación positivo. Pues si lo ponemos en orden, pues los del grupo del litio tienen más 1, los del grupo del berilio más 2, los del grupo del boro tienen más 3 y luego ya empezamos a partir del carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, que funcionará así. Podemos decir que para el carbono tienen más 2 y más 4, para el nitrógeno tienen más 1, más 3 y más 5, que son impares, para el oxígeno tienen más 2, más 4 y más 6, que son pares, y para el flúor tienen más 1, más 3, más 5 y más 7, que son impares. Así va formando pues, una especie de escalera. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que, por ejemplo, el fósforo no tiene eh, número de oxidación más 1, pero no va a aparecer en los ejercicios, con lo cual no pasa nada por aprendérselos así, porque los que no existan en la tabla, los que no aparezcan aquí, simplemente eh, no van a aparecer en los ejercicios. Así que lo podemos aprender así, esta escalera, que es una forma rápida pues, de aprenderse todos los números de oxidación de esa zona. Y ahora toca aprenderse pues, algunas excepciones, por ejemplo, el hidrógeno, Aquí tiene números de oxidación más 1 y menos 1. El cromo y el manganeso, pues el cromo y el manganeso, el cromo, con los números de oxidación más 2 y más 3, va a formar óxidos. Mientras que con el número de oxidación más 6 va a formar ácidos. Es decir, los, los números más altos son para ácidos y los más bajos para eh, óxidos. Con el manganeso pasa algo muy parecido. El manganeso tiene 2, 3, 4, 6 y 7, pues con más 2, más 3 y más 4 va a formar óxidos. Mientras que con el más 6 y el más 7 va a formar ácidos. Más excepciones... El mercurio, cuando actúa con número de oxidación más 1, es porque aparece dos veces. ¿Vale? Y realmente es como si actuase con más 2, pero el, el átomo de mercurio aparece dos veces. Después tenemos el flúor, que solo tiene número de oxidación menos 1, es el elemento más electronegativo, así que lo único que hace es captar electrones. Y luego también tenemos el nitrógeno. ¿Qué le pasa algo parecido a lo que le pasa al cromo y al manganeso? Voy a limpiar aquí un poquito. ¿Qué le pasa al nitrógeno? El nitrógeno para formar óxidos utiliza los números de oxidación, todos los que tiene. Más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. Mientras que para formar ácidos va a utilizar solo más 1, más 3, y más 5. Eso es lo que le pasa al nitrógeno. Y luego también el nitrógeno actúa con número de oxidación menos 3 para formar otros compuestos, sobre todo de la química orgánica. Y esto es todo. Creo que con estas pistas es un poco más fácil aprenderse eh, los números de oxidación que necesitamos para la formulación en la tabla periódica.